Buenos días, bueno, buenas noches y bienvenidas un día más a un nuevo programa de Rojo y Negro, en el que vamos a hablar hoy de la ocupación, los desahucios y la problemática de la falta de vivienda social. Para ello hoy tenemos a Javier Rubio, abogado de CAES. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Y a Paloma Muñoz, de la plataforma de Afectados por la Hipoteca. Buenas Hola, buenas noches. noches. También, como ya sabéis, por motivos de seguridad, eh, haremos una conexión en directo con María Campuzano, de Alianza contra la Pobreza Energética, y con Rosa Becerro, Secretaria de Acción Social de la CGT. También contaremos con una entrevista a Ouda Acríquez, que vive con su familia en la Cañada Real de Madrid, y les han cortado el suministro energético. Recordad que también podéis participar con el hashtag rntvocupa, y que a lo largo del programa irán apareciendo, eh, en la parte inferior de la pantalla, las compañeras que han sido víctimas de terrorismo patronal. Como todos los días, eh, nuestras compañeras han preparado un vídeo para presentarnos este tema. Algunas televisiones le dedican mucho tiempo y la derecha abrama en redes sociales, pero... ¿Existe realmente una epidemia de ocupación en España? En los últimos meses, la prensa se ha hecho eco, de una manera desproporcionada, del aumento del número de viviendas ocupadas, haciendo creer a muchas personas que al volver a hacer la compra podían encontrar su vivienda ocupada. La crisis del coronavirus aboca a los más vulnerables a la ocupación, las familias que vivían de la economía sumergida, sin derecho a ninguna ayuda social y, a veces, sin estar empadronada, se lanzan a ocupar pisos a la desesperada. Hay dos tipos distintos de delitos que castigan la ocupación de viviendas. Si vuelves de vacaciones y han ocupado tu hogar, se trata de un delito de allanamiento de morada, castigado con hasta dos años de cárcel y el desalojo es inmediato. Por el contrario, si en la casa no vivía nadie y estaba sin uso, se trata de un delito leve, de usurpación de vivienda, castigado con una multa y se puede tardar años en desalojar a los ocupantes. Los allanamientos son las ocupaciones ilegales de hogares, tanto domicilios habituales como segundas o terceras residencias, independientemente de que se use mucho o solo unos pocos días al año como viviendas. Y no están en aumento en el estado. Según los datos judiciales, el número de condenados por allanamiento de moradas se ha ido reduciendo desde 2016 y se situó el último año disponible, 2018, en 285. Una cifra muy inferior a los 6.028 condenados por ocupar una vivienda vacía, que no estaba usando nadie. La ocupación de inmuebles vacíos que no están habilitados como viviendas y que en muchos casos son propiedad de bancos o sociedades de inversión inmobiliaria, que se dedican a especular con estas viviendas, sí han aumentado este año. No existe cifras oficiales de viviendas ocupadas, pero sí se puede saber el número de denuncias presentadas ante la policía y la Guardia Civil. Se recibieron 14.621 denuncias por ocupación de viviendas durante 2019. Un 19% más que el año anterior, según los datos del Ministerio de Interior. Es decir, se presentaron unas 40 denuncias al día. Mientras los desahucios por orden judicial están paralizados, los llamados desahucios invisibles no cesan. Aquellos que viven realquilados, hacinados y que no tienen ningún documento que demuestre que el sitio en el que viven es suyo no tienen nada que puedan paralizar la expulsión. Si hablamos de pobreza energética, estas familias abocadas a ocupar una vivienda por la exclusión social que padecen no se les permite contratar los servicios energéticos necesarios para llevar una vida digna, aumentando su nivel de pobreza y de exclusión social. Esta situación ha generado una crisis de emergencia habitacional que afecta al derecho a la vivienda y otros derechos fundamentales. Derechos que no parecen importar nada a este gobierno de izquierdas que no pone remedio a este derecho fundamental. Estos impactos se concentran en población vulnerable como, por ejemplo, la infancia que precisa una especial atención. Muchas gracias compañeras. Eh, en los últimos años hemos vivido un auge en los medios de comunicación tratando el tema de la problemática de la ocupación de viviendas. Es algo que ha sucedido toda la vida y sin embargo ha sido ahora cuando se ha puesto el foco eh, tachando a este tipo de personas como criminales. ¿A qué se debe esto? ¿A qué creéis que se debe esto? Bueno, pues, eh, muchas gracias, buenas noches. Eh, el auge en los medios de comunicación del tema de la ocupación eh, tiene que ver con que, efectivamente, hay mucha gente que está ocupando viviendas. Hay que preguntarse cuál es la causa de que la gente ocupe las viviendas. Pensamos que no se trata de una afición o una cosa voluntaria, que la gente tenga ganas de vivir eh, de manera ilegal, eh, y de vivir con la amenaza de ser desalojados en cualquier momento, especialmente las familias, especialmente las familias con niños. Tenemos que preguntarnos dónde ha ido toda la gente que se ha desahuciado durante los últimos 12 años desde la crisis que explotó en el año 2008. Ha habido miles, más de, bueno, casi millones de desahucios en este país, no ha habido vivienda pública para alojarlos, se les ha desahuciado a familias enteras eh, sin compasión. Y esa gente, algunos habrán buscado la vida y habrán encontrado alojamiento en casa de familiares, amigos, vecinos. Otros, al cabo del tiempo, habrán encontrado alguna solución. Pero muchos, porque no hay casas para... no, no es posible que haya habido vivienda pública para todos, muchos habrán ido a la, a la ocupación. Entonces, el problema primero es cuáles son las condiciones que... Hacen que la gente se, se la eche de su casa sin alternativa habitacional, sin vivienda donde irse a, a dormir. Eh, por lo tanto, ahí está el origen, el problema. Y luego ya, bueno, pues ha empezado a venir, digamos, que el, el, los, el aprovechamiento eh, por parte de negocios. que han visto ahí un nicho de mercado en los desalojos express. por la fuerza, ¿no? eh, Y ahí bueno, hay una serie de intereses económicos, políticos, eh, que han han coincidido en el tiempo y, y, han, y, han, y han estallado durante los últimos año y medio, dos años, en, en los medios de comunicación. ¿Paloma? Hola, buenas buenas noches. Eh, justamente yo estoy totalmente de acuerdo con, con Javier. También creo que tiene que ver porque la, anterior, la recuperación de la anterior crisis económica pasó por fomentar el mercado de alquiler y fomentar a una clase rentista que se estuvo beneficiando. Ahora que estamos en una nueva crisis, en un nuevo momento donde la gente ha perdido mucho poder adquisitivo, esos mercados, esos alquileres se ven peligrar y claro, hay que pasar a la ofensiva hay que crear un marco, un, un estado de miedo, donde se proteja a todos esos rentistas que han estado viviendo tanto tiempo, y luego también creo que tiene que ver simplemente con una discriminación del pobre, no entender no como ha dicho Javier a las causas reales, siempre mirar a, al pobrecito del propietario y nunca mirar el, justamente lo que ha dicho, por qué llega a esa persona a esa situación, y de esta manera además no se hablan de otros temas, se deja el debate público, deja de ser, de ser más rico, se, es una manera, ¿no? una cortina de humo de, de tapar otros asuntos y bueno, yo creo que tiene que ver con eso y un sensacionalismo también ¿no? de las cadenas de comunicación que claro, es mucho más fácil conseguir audiencia con un titular muy llamativo de la ancianita a la que están, a la que están quitando el piso y no es tan llamativo la, la persona que ha ocupado porque no tenía otro remedio. Uh -huh. Bueno, como Javi, como respuesta a esta propaganda han nacido empresas que se dedican a la desocupación de viviendas utilizando la, la violencia en muchos casos. Eh, ¿Son legales estas empresas y su forma de actuar? Bueno, eh, hay que decir que se sitúan en los márgenes de la legalidad y en muchas ocasiones incurren en ilegalidades y en abusos. Eh, de cara a su imagen pública, imagen comercial, para captar clientes. Estas empresas bueno, suelen decir en sus comunicados que no, que no trabajan para bancos, lo cual es falso, sí trabajan para bancos, que no trabajan para fondos, lo cual es falso, sí trabajan para fondos y que cuando encuentran una familia en situación de vulnerabilidad, pues que no intervienen, lo cual es falso. Eh, se han conocido muchos casos de familias eh, desamparadas que estaban ocupando por necesidad ...y que bueno, pues han sufrido el acoso de desocupa, eh, que consiste en que bueno, pues varias personas muy fuertes, eh, normalmente hombres dedicados a, a deportes de contacto... pues eh, ...hacen lo que ellos llaman un cordón de seguridad a la vivienda eh, y a partir de ahí impiden salir a las personas que están habitando esa vivienda... ...sin interesarse por las causas y sin que haya una investigación judicial y, y sin que intervenga eh, la justicia ellos se toman la justicia por su mano ellos impiden que esas personas puedan salir de allí entonces a partir de ahí se produce, se produce una especie de asedio ¿eh? lo que es un asedio al domicilio de esas personas y a partir de ahí ya no pueden salir el momento en que salgan no van a poder volver a entrar por lo tanto esas personas están eh, obligándolas a, a abandonar eh, esa vivienda eh, esto pensamos que, que, que constituye una situación de acoso que es denunciable ante los tribunales y que y que eh, quiebra la legalidad no eh, pero hasta ahora no, no, no ha habido una respuesta por parte de las autoridades, eh, sino que bueno, muchas veces hasta se justifica y se, y, se, y se legitiman estas actuaciones. Claro, además se promocionan ¿no? también en los mismos medios de comunicación. Sí, Sí, es muy curioso que llevamos muchos meses con noticias sensacionalistas sobre ocupación, y acto seguido, un anuncio de alarmas de seguridad o empresas de estas de desocupación, ¿no? O sea que, bueno, pues eh, ellos generan la demanda y eh, ponen a continuación la oferta, ¿no? Para que se produzca eh, el acto comercial. Bueno. Sí, sí. Paloma, eh, los desahucios eh, abocan a muchas familias a ocupar una vivienda. ¿Qué supone para estas familias la amenaza de un nuevo desahucio? Pues lo primero de todo, eh, para una familia que le llega una carta de desahucio, lo primero que, que siente es el miedo, es incertidumbre sobre qué va a ocurrir con su situación, porque los desahucios afectan tanto físicamente, producen enfermedades y malestares físicos, como emocionalmente, como social, a nivel del, del entorno. Entonces esas personas al final están abocadas a perder la referencia, a perder su vivienda. Viviendas que además contra el mantra que tanto nos repiten, ¿no? de que llegan los ocupas y destrozan las casas y las tratan mal, todo lo contrario, las personas que están ocupando una vivienda la cuidan de la mejor forma posible, porque precisamente es su hogar, es el sitio donde están sus niños, donde sus niños hacen los deberes, entonces perder la casa evidentemente también le surge un problema por eso. Y luego, produce un profundo desarraigo de, de su comunidad, porque nosotros cuando defendemos el derecho a la vivienda y sobre todo el derecho a la ciudad, también defendemos a que se conserven esos lazos sociales, que se conserven, que los niños puedan seguir yendo a su cole habitual, que pueda seguir teniendo, manteniendo las relaciones de, de toda la vida que has tenido, porque eso es, tu, su entor, eso es tu entorno y es lo que debemos preservar. Y luego también las personas, concretamente las personas que ocupan. Eh, y se ven abocadas a un desahucio, tienen un problema muy importante, que es que en la Comunidad de Madrid se les cierran muchas puertas. Por ejemplo, eh, y esto nos lo ha, nos lo ha dicho el, el Comité DES, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en España no puede cerrar puertas de vivienda social a una persona por ocupar. Esto ocurre en Madrid. La AVS... la eh, eh, el antiguo Ibima, que es la empresa pública de vivienda de la Comunidad de Madrid, impide a las personas que están ocupando pedir vivienda pública. Entonces, estas personas están totalmente metidas, en un, una espiral de pobreza de la que no van a poder salir. Además, otra de las consecuencias, cuando llega un desahucio, si tú ya tenías una mala situación económica, es que la empeora. Si te van a desahuciar, lo último de lo que te vas a preocupar es conseguir un trabajo. Primero de todo, hay que mantener la casa, hay que mantener el barco. Entonces, luego... Eh, uno de los problemas también que encuentran las personas, bueno, por terminar, es justamente lo que ha dicho él, empresas de, de desocupa, que en todo ese proceso, antes de que les desaucien les están acosando, y por eso muchas veces no se llega ni siquiera al desahucio judicial, sino que hay desahucios previos, lo que llamamos desahucios invisibles, desahucios que no tienen una orden judicial, pero las presiones de las empresas de desocupa o las presiones de los propios propietarios llevan a la familia a abandonar la vivienda. Uh -huh. Eh, bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Bueno, ahora vamos a conectar con Rosa Becerro, secretaria de Acción Social de CGT y activista antidesahucios. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Eh, bueno, Rosa, cuéntanos, ¿cómo empezaste en este activismo antidesahucios? Bueno, pues mira, eh, yo recuerdo que ya cuando yo era pequeña eh, a mí me, me impactaba mucho y me daba muchísima pena cuando paseaba por las calles y veía a gente viviendo en la calle, gente durmiendo entre cartones, ¿no? A mí eso ya pues me... O sea, siendo pequeña pues no me parecía, o sea, bien, ya me, me dolía, vamos. Y perdón, y yo ya en aquellos momentos eh, pensaba que, bueno, que, que no había derecho a que la gente estuviera en la calle viviendo y que que deberían de construirse muchos sitios muy grandes para, pues para que esa gente, en vez de estar en la calle, estuvieran eh, ahí cobijados. ¿no? Sobre todo cuando era ese invierno, llovía, ya, creo que ahí yo ya empecé a tener conciencia de ello. Eh, luego, bueno, pues ya te vas haciendo mayor y te enteras de que la Constitución española tiene un artículo, el 47, que precisamente dice que, que todas tenemos derecho a una vivienda digna. Lo que sí que se les olvida poner en ese artículo es que solamente en caso de que la puedas pagar, ¿no? Si no, pues, pues nada. Entonces, bueno, pues a esto se le añade que empiezo también a enterarme de que a la gente, a las personas, a las familias, pues se las... cuando no pueden pagar las, las cuotas abusivas de, de alquiler o de, de, de hipoteca. Pues se las echa de casa, pues prácticamente con lo opuesto de un día para otro. Y, y bueno, pues no solo se las echa de casa, sino que encima eh, las dejas con la deuda, ¿vale? Y, y le vas aumentando el, el, los intereses de esa deuda que no han podido pagar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahí ya empiezo, mi rabia como que explota, ¿no? Y y me siento como que debo de hacer algo. Eh, en eh, todos los barrios, pero bueno, yo voy a hablar del mío, eh, hay un centro social maravilloso, el ECO, en Carabanchel, eh, donde hay un grupo de, de personas voluntarias pues que se, se reúnen allí eh, y, bueno, pues dan asesoramiento, dan apoyo a, a las personas que van con algún problema habitacional, las, hacen una, o sea, las acompañan eh, cuando tienen que ir a los bancos a negociar y tal, y eh, evidentemente luego están en, en el stop desahucio de de esas familias a las que han amenazado con echarlas de casa. Y yo decido que, bueno, pues que, que debo de, de unirme a esa gente, y así es como empiezo, ¿no? O sea, me, me uno a ellos y empiezo a asistir a las asambleas, y a, a los estos de desahucios. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en esta batalla? Mi experiencia, bueno, yo eh, tengo que decir que ahí he aprendido lo que es realmente y verdaderamente eh, la solidaridad, el apoyo mutuo y, y bueno, que esta lucha eh, no es, eh, o sea, es una lucha de todas, no solamente de, de las personas que eh, tienen problemas habitacionales, ¿no? Eh, dentro de lo que es el, el drama de, de, de, que te echen a, de que una familia la echen de, de su casa <coughs> perdón, sin ninguna solución habitacional, pues encontramos con que hay personas que, que, que no se conocen de nada ¿no? y que de repente se, se ponen delante de una puerta eh, para intentar eh, impedir que a esa familia eh, la, las eche la, la comisión judicial y las fuerzas represoras cuando, cuando llegan ¿no? a, a echarles de allí, de, de esa casa. Y, y esa gente que encima de que no conocen de nada, bueno, pues eh, ponen por delante su, su cuerpo, ¿no? O sea, es lo primero que exponen, su cuerpo, ¿no? Eh, y luego, pues, eh, se arriesgan a ser detenidas, a ser eh, a, a acusadas, a ser... Pues judicializadas, ¿no? y, y yo creo que esas, para mí, la mayor prueba de, de solidaridad que puede haber, ¿no? No, no conocer a, a esa familia, pero bueno, pues estar ahí. Eh, las familias, yo he conocido familias en extrema pobreza, eh, en exclusión social o, o rozándola, ¿no? <coughs> Perdón, con, con menores, con personas discapacitadas, con ancianos y con, con personas enfermas, ¿no? Que, bueno, pues que se ven, se ven obligadas eh, a recurrir a la, a la ocupación cuando, cuando no tienen otra forma de, de vivir, ¿no? Eh, hay una que me, a mí la que más me marcó como experiencia pero también es cierto que, porque me impliqué mucho, no solamente en el tema habitacional, sino también en lo personal y en lo emocional, eh, una familia que tenía cinco menores, eh, la más mayor me parece que tenía 12 años, luego había un chaval de 18 años, hijo suyo, con un cáncer de colon, con metástasis eh, múltiple, y que, que, finalmente, por desgracia, falleció. Y, y... luego, pues, he encontrado... Y estas personas vivían en una casa eh, que ahora que la habían ocupado. Era de un banco, no recuerdo el banco. Y, pues, nada, que llevaba muchos años abandonada, estaba semi derruida, y ellos entraron ahí, pues, por tener un techo donde meter a sus niños y meter a, a, a ese hijo enfermo, ¿no? Al final se consiguió negociar eh, la salida voluntaria de esta familia eh, con, un, con un pago del, del banco a ellos para, eh, como ayuda para eh, que pudieran pagar eh, los primeros meses de alquiler de otra, de otra vivienda. ¿no? Pero vamos, que eso no es lo, lo normal. Luego he visto casos como de una madre que que tiene el piso pagado hace como 30 años, que avala a su hija, que la hija pierde el trabajo, pierde el piso, eh, se queda con la deuda y el banco reclama también el piso de la madre. ¿no? Y, y la madre entra en la, en la guerra esta, en la batalla de defender su vivienda. Me gustaría resaltar que la mayoría de, de estas personas afectadas eh, son monomarentales, lo digo porque suelen ser una madre con hijos, pues digo monomarental. Eh, suelen ser también personas migrantes, mujeres migrantes, y, y que están desesperadas por, por esta situación que están viviendo. Esa eh, es mi experiencia. ¿Crees que la imagen negativa que venden de los medios de comunicación de las personas que ocupan una vivienda eh, ¿les ha perjudicado en su entorno? Yo creo que sí, que, que además mucho, porque eh, se criminaliza mucho eh, socialmente, se rechaza mucho a tanto a la ocupación como a las personas que ocupan, como a las personas que, que apoyan la, la ocupación. ¿no? Eh, yo creo que sería importante... Eh, diferenciar dos situaciones que hay que hay dentro de la ocupación, ¿vale? Eh, por un lado tenemos que esto hay mucho miedo, ¿no? La persona esa que se va a de vacaciones, que se va al cine, que se va a sacar al perro, a lo que sea y, y que vuelve y se encuentra durmiendo y no puede acceder a él. ¿no? de la y entonces no sería o sea, es ocupación pero es eh, eh, eh, como en eh, mm. lo que eh, está eh, reflejado en el, código, en el código penal y está penado pues hasta dos años de cárcel y ahí te puede mm, desahuciar desalojar de inmediato luego existe eh, la ocupación mm, por Perdonad, que tengo un poco mala garganta. Luego, por otro lado, está la ocupación de, de una vivienda donde no vive nadie, que está, está vacía, que no, no, está, no está habitada por nadie, y, y eso sería un delito de usupa, usurpación, perdón, de usurpación eh, que tendría un, una multa de, de una cantidad, ¿no? de dinero y ahí ya tardaría más en, en, poderse, en poder desahuciar a la persona. Eh, si me preguntas eh, si estoy a favor de la ocupación, pues eh, a favor de la ocupación en, eh, de, de pisos que han sido arrebatados a familias porque no han podido pagar la, la abusiva cuota o… Que no, o los usurpadores, estos, lo, uy, perdón, los usureros que te ponen unas cantidades ahí que no puedes nunca terminar de, de pagarlas, eh, esos bancos que, que han sido rescatados con dinero de, de todas, que están ahí cerrados, que no pagan ni comunidad de vecinos, que no pagan ningún tipo de impuesto, que lo que… Tienen ahí, esta, o sea, hechas una familia para luego revendérselo a otra con lo que conlleva un crédito bancario. Eh, iniciar otra vez todo el proceso de que puedan ser otra vez una familia expuesta a un desahucio y tal. Bueno, pues, ni casa sin gente, ni gente sin casa, ¿no? En esos casos, pues... Igual que los fondos buitres que eh, han arrebatado eh, las casas a, a, a las familias, las han echado, eh, ellos han comprado los fondos buitres esas viviendas prácticamente regaladas, vale, tiradas de precio, y ellos luego han triplicado el, la cuota a las familias que allí viven con lo que al no poderlo pagar, se han visto eh, desahuciadas y, y, y echadas a la calle sin ninguna solución habitacional. Y eso te puedo decir. Pues muchísimas gracias Rosa por estar esta noche con nosotros y por compartir tu experiencia y bueno, tus testimonios. Muchas gracias a vosotras. <risa> y, bueno, eh, ahora vamos a ver... Eh, ...la entrevista que han preparado nuestras compañeras... ...que se han trasladado a la Cañada Real de Madrid... ...para entrevistar a Ouda... Que, ...una mujer a la que han cortado el suministro energético. Esto es humano. Esto es humano. Estamos aquí como ya todo el mundo casi sabe... ...toda España sabe que el sector 6 y el sector 5... ...de la Cañada Real llevamos más de dos meses sin luz. No tenemos ninguna respuesta... Eh,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 Muchas gracias compañeras, como habéis podido ver por las imágenes eh, esta entrevista ha sido grabada en una de las protestas que llevan haciendo ya desde hace varios días durante todos estos meses. Eh, bueno, volvemos Javi contigo. ¿Qué reformas legales han hecho posibles que unos precios de la vivienda estén tan altos? Sí, eh, nada, como decíamos antes eh, la ocupación tiene unas causas eh, los desahucios también tienen unas causas. Desde el año 2013 se han acometido en España una serie de reformas legales que han favorecido eh, la burbuja de alquileres que estamos sufriendo en la actualidad. Eh, en concreto, en el año 2013 se reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos y se redujo el mínimo de los años de los contratos de 5 a 3 años. De tal manera que los contratos que se empezaron a firmar a partir del año 2013, en 2016-2017, vencieron y a partir de ahí con una burbuja de alquileres ya provocada, empezaron a subir los alquileres muy rápidamente. También en el año 2013 se reformó la ley que regula las OCIMIS, las sociedades de inversión eh, inmobiliaria cotizadas, para que tuvieran una fiscalidad equivalente a cero. Estas sociedades son eh, patrimonios que se juntan para explotar alquileres y que tienen un impuesto de sociedades del 0%. Claro, es un negocio redondo porque juntas patrimonio de mucho, de mucha gente, eh, inversores, ¿no? eh, y con eso compras una gran cantidad de pisos en alquiler, cotizas en bolsa, sacas beneficio, explotas a los inquilinos, les sacas las rentas, las vas subiendo, de hecho, todo lo que puedas, porque además no se ha puesto ningún coto a los precios de mercado, sino que bueno, pues eh, eh, el mercado es libre y que se pongan los precios que sean, y eh, pagas cero de impuestos. Bueno, estas reformas, es decir, lo que se llamó entonces en el año 2013 modernizar el mercado de alquileres en España, dinamizar el mercado de alquileres, pues pues ya lo hemos visto lo que es dinamizar el mercado de alquileres, generar una burbuja impagable y luego la gente es desahuciada y luego la gente va a ocupar. Y entonces nos llevamos las manos a la cabeza. Y decimos, pobres propietarios de pisos, pobrecitos, que les están ocupando? Bueno, es que la gente tiene que vivir en algún lado. ¿no? Eh, creemos que la burbuja actual, los precios, tienen unas causas y un eh, y unas reformas legales que tienen que ver con el gobierno de Mariano Rajoy en aquel momento, que favoreció y desreguló completamente el mercado de alquiler para, gen para generar la burbuja. Es que en el mismo preámbulo de la ley del 2013, te lo decía en el preámbulo, ¿no? es que hay que pasar de un mercado eh, controlado por pequeños propietarios a otro en el que entren actores que modernicen, eh, eh, el mercado y que se dediquen eh, eh, profesionalmente lo cual hay que decir que se supone que está prohibido por la constitución porque en el artículo 47 dice que se garantiza una vivienda digna para todos y que las autoridades perseguirán la especulación pero no que redactarán una ley fomentando la especulación bueno pues hay efectivamente hay un marco legal muy favorable a la burbuja de alquiler que ahora estamos sufriendo <risa> en Paloma durante la crisis de la COVID, ¿han crecido el número de desahucios? ¿Han aumentado o disminuido durante este periodo? Eh, los desahucios han, han disminuido. En comparación, por ejemplo, con el año 2019, donde en, mira entre el primer y el tercer trimestre, que son los datos que tenemos ahora mismo de este año, no, hubo 54.000 desahucios. Esto en 2019. Ahora 2020, entre enero y septiembre, ha habido 18.000. Esto sí, son menos desahucios, pero no es una buena cifra, son 18.000 desahucios. Y tenemos que tener en cuenta las causas de esto. Las causas son que los juzgados a causa del COVID han estado cerrados durante tres meses. Luego las viviendas de la empresa, municip de la empresa municipal de vivienda de Madrid, por poner el ejemplo de la ciudad donde estamos, también han decidido eh, paralizar sus desahucios hasta fin de año. O por ejemplo, el gobierno ha, in ha introducido una serie de medidas como como la paralización de ciertos desahucios causados por que, bueno que las familias sí podían argumentar que habían sido causados por motivo del COVID o por ejemplo eh, implantar la moratoria de las de los alquileres de, uy, de perdona la moratoria de las hipotecas entonces claro ha habido menos desahucios pero esto es una una calma, la calma que antecede a la tormenta todos esos desahucios no, no se esfuman, todos esos desahucios que, que estaban los años anteriores van a venir. Los recursos, por ejemplo, en, lo que, en los que ha, ha ido mucha gente, mucha gente al final que, que no tenía un sitio donde ir, han acabado en casas de Cáritas, de Proviviendas, de Cruz Roja, esos recursos se van a acabar, solo les dejan unos meses, toda esa gente va a tener un desahucio. Entonces, bueno, estamos en una situación de, de, eso, de tormenta porque ahora está viniendo la... Uy, está en una situación de calma porque ahora viene la tormenta, cada vez está llegando más gente a nuestras asambleas. Justo hoy me, me comentaba una asamblea, uy, madre mía, me comentaba una compañera que, que han llegado 11 bloques de, de pinto, cuyo, cuyo propietario es CaixaBank, porque ahora tienen problemas, les van a subir el precio, de la, el precio del arrendamiento. Entonces, bueno, ya vemos venir esa oleada de desahucios. Uh -huh. um... Antes de continuar, eh, nos gustaría dar las gracias a Comunicación Popular por las imágenes que estáis viendo vosotros en pantalla, que nos las han cedido. Y bueno, ahora vamos a conectar co por videollamada con María Campuzano, miembro de Alianza contra la Pobreza Energética de Cataluña. Buenas noches, María. Hola, buenas noches. Eh, como estábamos hablando, ¿no? otra de las problemáticas de los desahucios es la pobreza energética. En Barcelona se ha, se ha instaurado el principio de precaución, ¿en qué consiste? Bueno, pues el principio de precaución eh, es algo tan sencillo como que las empresas eh, de suministros, tanto de agua, de luz y, o de gas, tengan la obligación de preguntar cuando hay una persona, una familia, que no ha pagado su factura de la luz, del agua o el gas, si esa persona que no ha pagado su factura está en situación de vulnerabilidad. ¿no? Tiene que hacer esa pregunta a servicios sociales y hasta que realmente no se comprueba que esa familia no está en situación de vulnerabilidad, no se puede ejecutar el corte. ¿no? Esta es una medida que se está aplicando en Cataluña desde el 2015 gracias a una iniciativa legislativa popular que impulsamos eh, desde la ciudadanía, que conseguimos que se aprobase por unanimidad en el Parlamento de Cataluña en julio del 2015 y desde entonces está uh, funcionando y parando miles de cortes eh, en Cataluña. ¿no? Y nos parece que es la medida más efectiva eh, que existe ahora mismo en el Estado español, incluso en, en Europa, ¿no? porque realmente plantea un cambio de paradigma, ¿no? es decir, hasta ahora nosotros siempre explicamos ¿no? que la ley entiende, la ley española, que uh, si tú no pagas tu factura de la luz o tu factura del agua es porque no quieres y por tanto te dan un plazo, dos meses, cuatro meses, uh, para que pagues y si no pagas te cortan como medida de presión. ¿no? Lo que hace el principio de precaución es entender o presuponer que si tú no pagas es porque no puedes. ¿No? Vamos a comprobar si realmente es porque no quieres, pero primero la presunción es que es porque no puedes, ¿por qué? Porque estamos hablando de derechos, ¿no? de necesidades básicas. ¿Y este principio también se aplica a aquellas personas que han sido desahuciadas y están ocupando una vivienda? Claro, el problema que tenemos con las familias que están en situación de, de ocupación es uh, de nuevo las empresas, ¿no? Porque nosotras insistimos y hemos hablado con, con, con el gobierno, con las eléctricas y tal, que nos digan ah, por qué las empresas, sobre todo las eléctricas y la del gas, no permiten contratar el servicio de luz o de gas si eh, estás en situación de ocupación en precario. Porque no hay ninguna ley, ni la ley del sector eléctrico, ni la ley ah, de hidrocarburos eh, que diga que es necesario tener un contrato de adquirir una escritura para acceder a un servicio básico como es tener agua o, o luz en, en tu casa, ¿no? Ah, igual que puedes contratar internet, pues tendrías que poder contratar estos servicios básicos, ¿no? Pero aquí hay una reticencia total y una negativa por parte de las empresas a permitir que las familias que están ocupando puedan contratar estos servicios básicos. Entonces, nosotras, para el tema de las ocupaciones, lo que estamos insistiendo es que se permita a estas familias contratar de manera legal y por tanto estarían entonces protegidas por este principio de precaución. El problema es que al no permitir que las familias que están ocupando puedan contratar, se las está obligando o bien a vivir sin luz o bien a pinchar el suministro, con lo que eso significa, con el riesgo que es para la salud suya y la de sus propias vecinas. ¿Y en qué consiste la, mona, la moratoria sobre cortes de suministros que estáis planteando tanto al Gobierno como al Ministerio de Transición Ecológica? Claro, aquí uh, la situación es que, um, eh, si, o sea, durante la pandemia el Gobierno entendió que era imprescindible garantizar el acceso a estos servicios básicos a todo el mundo, ¿vale? Y implementó una moratoria a partir de abril de este año, que ha estado en vigor hasta, hasta el 30 de septiembre, eh, que prohibía los cortes a todas las personas en su vivienda habitual. ¿Qué ha pasado? Que el Gobierno ha decidido a finales de septiembre no mantener esta prohibición de cortes eh, y desde el 1 de octubre se puede volver a cortar el agua, la luz o el gas a, a cualquier familia que no pague sus facturas. ¿no? Nosotros lo que estamos pidiendo al Gobierno es que no entendemos por qué no ha mantenido esta medida cuando la pandemia Sigue estando igual que antes y justamente estamos en pleno invierno cuando es más necesario que nunca el poder tener eh, pues calefacción y estos eh, servicios básicos, por no hablar de lo importante que continúa siendo mantener una higiene y tener acceso al agua. ¿no? Entonces lo que estamos pidiendo al Gobierno es que mientras no implemente ese principio de precaución que hablábamos al principio, eh, vuelva a implementar una moratoria, un periodo de carencia, lo que sea, pero que prohíba los cortes. A todo el mundo hasta que no se haga un, un cambio en la ley que, que garantice que las familias en situación de vulnerabilidad no quedarán sin, sin suministros. Pues muchas gracias, María, por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a vosotras por invitarnos. <risa> eh, bueno, Javi, volvemos otra vez contigo. El gobierno ha anunciado un decreto para paralizar los desahucios durante la pandemia, pero esto no acaba de salir. ¿Qué pasa con esto? Bueno, eh, precisamente esta mañana estábamos en rueda de prensa la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la Plataforma de afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinos, y si se denunciaba esta situación en la Puerta del Sol. Eh, es verdad, se anunció y empieza a haber, bueno, pues como reticencias dentro del Gobierno, hay, parece que hay diferencias eh, sobre qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Eh, tenemos que señalar que eh, paralizar los desahucios durante la pandemia eh, es una obligación de salud pública. Eh, no podemos proteger la salud de todos si a la gente se la está echando en medio de una pandemia. ¿Cómo se va a hacer un confinamiento si estás en amenaza de desahucio o te van a desahuciar? Y además sin alternativa habitacional. Los desahucios en España son sin alternativa habitacional en el 95% de los casos. Eh, bueno pues Si no podemos garantizar la vivienda de la gente y va a ser desahuciada, estamos poniendo en peligro la salud de todos. Esto además eh, se ha... Eh, remitido por parte de Naciones Unidas un mandato general a todos los países para que detengan los desahucios, los desalojos forzosos, hasta que se supere la Covid-19. Una vez que se haya superado la pandemia, bueno, pues habrá que aplicar las leyes que estén vigentes en ese momento. Y, pero lo que, lo que, lo que estamos, eh, lo que se está pidiendo de la sociedad civil organizada es que se suspendan los desahucios, sin alternativa habitacional hasta que pase la pandemia, como medida humanitaria y como medida también de autoprotección de, de toda la población, o sea, que, que es que va en beneficio de todos. Eh, las dificultades que haya en el gobierno, pues eh, no sé, eh, yo no, no, no, no lo entiendo muy bien cuál es el problema en paralizar los desahucios hasta que se haya superado la pandemia. Si tenemos eh, las primeras vacunas en enero y se calcula que a final del año que viene pueda estar vacunada casi toda la población y quizás se alcance una cierta inmunidad a final de 2021, bueno, pues ese es un plazo razonable para mantener a la gente dentro de su casa, para que pueda realizar los confinamientos y preservar la salud, y luego, bueno, pues discutiremos sobre qué se puede hacer con la gente eh, y, y, y si se pueden hacer alquileres, se si pueden hacer alquileres sociales, si se pueden dar ayudas, si puede haber vivienda pública para la gente, pero mientras tanto, ahora mismo, no se puede echar a nadie en situación de vulnerabilidad. Eso eh, pensamos que como que es de cajón, ¿no? Y ya desde marzo, que se dijo por Naciones Unidas y que estemos en diciembre todavía a las puertas de la Navidad discutiendo con el invierno eh, a punto de comenzar oficialmente, discutiendo sobre si se puede o no se puede desahuciar en pandemia, pues, eh, no sé, lo vemos bastante bastante grave, ¿no? Bastante, eh, bastante escandaloso. Sí, no, todos en casa a las 12 de la noche, pero te puedo echar cuando a mí me dé la gana. Eh, bueno, conmemorando el nacimiento de Lucía Sánchez Saornil, la CGT ha reeditado el romancero de Mujeres Libres, el único libro publicado en vida por Lucía. Ahora os pondremos un vídeo para que conozcáis su obra. Presentaros esta magnífica reedición del romancero de Mujeres Libres de Lucía Sánchez Saornil es un auténtico honor. Estamos ante unos versos de extraordinaria altura poética y de indudable valor literario. Unos versos que salan el hálito más esencial de una mujer excepcional. Dieciséis años tenía María Silva incompletos. ¡Ay, María Silva Cruz, nieta del bravo seis dedos! Tus piernas de corza joven hacen competencia al viento. Corre hacia los negros campos, corre viva, corre presto. Salva tus 16 años, tu vida en flor, que aún es tiempo. Salta a las tapias enanas, busca refugio en los cerros. Chacales con voz humana siguen tu rostro sangriento. Corre, María Silva, corre. Y el sol la alumbró corriendo por caminos de Jerez, duros de noche y de invierno. A la zaga iba el destino, como una fiera al acecho. Romances, todos ellos dedicados a los que cayeron por la libertad. El desgarro, la rebeldía, el dolor, la esperanza, la epopeya, la fuerza revolucionaria, alcanzan su máxima fuerza expresiva en estos romances sublimes. A mí los diabapiés, curtidores y la cava, los mozos de pelo en pecho, dispuestos a lo que salga. Por las puertas de Toledo... Va en aluvión la canalla, en busca del enemigo, ciegos los ojos de lágrimas, prietos los dientes de ira, chocando al aire las armas. Madrid, Madrid, mi Madrid, haremos una muralla de carne humana y de fuego, y a ver qué guapo la salta. Muchachos, al parapeto, donde Madrid os reclama. Adelante, las mujeres. ¡Adelante! ¿Quién se tarda? Una hora vale un año, un minuto, una semana. Hagamos muros de carne y a ver qué guapo los salva. Romances para cantar al amor, a la lealtad, a los ideales, a la libertad. Al ser humano que sufre pero no se rinde. Yo no sé nada, buen juez. Estoy loca de palabras. Y nadie acierta a decirme por qué los hombres se matan. Eran de mi misma carne. ¿Es esto una cosa mala? Ayer lavé ropas finas, hoy ropas ensangrentadas. Si me sacan de ahí, buen juez, no comprendo una palabra. El juez se encogió de hombros, huyó mirarla a la cara. Para escarmiento de pobres ha mandado fusilarla. Todos estos sentimientos y emociones han sido magistralmente recogidos en las ilustraciones realizadas por la militante anarcosindicalista y autodidacta Nuria Negro. ¿Qué bala te cortó el paso, maldición de aquella hora, atardecer de noviembre camino de la victoria? Las sierras del Guadarrama cortaban de luz y sombra un horizonte mojado de agua turbia y sangre heroica. A tus espaldas, Madrid, el ojo atento a tu bota, mordido por los incendios, con jadeos de leona, tus pasos iba midiendo prietos el puño y la boca. Atardecer de noviembre, borrón negro de la historia. Buenaventura, Durruti. ¿Quién conoció otra congoja más amarga que tu muerte sobre la tierra española? Desde la Confederación General del Trabajo queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que este libro vea la luz. Salud. Muchísimas gracias, compañeras, por este bonito trabajo. Eh, Paloma, ¿cuáles son ahora las reivindicaciones más urgentes que está planteando la APA? Eh, bueno, pues como primera reivindicación, reivindicación de mínimos, es lo que ha comentado mi compañero, el decreto de stop desahucios, un decreto que paralice todos los desahucios, sin una alternativa digna, esto no es un albergue, no es una alternativa digna, hasta al menos el fin del estado de alarma. Pero como segunda reivindicación muy importante ahora es la ley de vivienda. La, desde la Coordinadora de Vivienda de Madrid hemos hecho unas aportaciones al anteproyecto de ley que ha comenzado el gobierno para tener por fin una ley de vivienda en España. Nosotros en este anteproyecto hemos, hemos incluido diferentes reivindicaciones, entre por ejemplo la que, la que, la que incluye eh, que el derecho a la vivienda en España deje de ser un principio rector, y empieza a ser un derecho fundamental a tener esa garantía y, por, tan, y por lo tanto, esa protección. O, por ejemplo, eh, ha comentado mi compañero y también lo he comentado yo, los dictámenes de la ONU en referencia a, a materia de vivienda, de derechos sociales, económicos y culturales, ahora mismo en España, no se consideran vinculantes. En cambio, nosotros pensamos que deberían serlo, que lo que dice Naciones Unidas en materia de vivienda debe importar a España. Otro punto muy importante, es la penalización de, del uso antisocial de la vivienda. No puede ser que, que un fondo buitre, que un, que un gran tenedor de viviendas, tenga casas vacías, casas sin habitar, cuando tenemos gente sin casas. Entonces, tienen que garantizar que sus viviendas están ocupadas y que si no lo están, se debe proporcionar un alquiler social de las mismas. Eso es muy importante también. Otra cosa ha comentado el compañero, que en 2013 se redujo los años de, de contrato de alquiler no y favoreció la, la llegada en masa de las de las SOCIMIS, de los fondos de inversión, esas ese... ese mmm, esa duración de arrendamiento se, se aumentó a los años, sin embargo, consideramos que sigue siendo insuficiente para realizar un proyecto de vida de forma estable, para tener la garantía de que tus hijos van a poder estar en la misma vivienda y no vas a tener que irte a otro barrio, incluso a otra ciudad, necesitamos contratos de arrendamiento mucho más largos largos del nivel de, por ejemplo, 10 años para personas físicas y 30 para personas jurídicas. Es lo que estamos planteando nosotros en la ley. Y luego, así por último, una, una cosa muy importante es que se habla mucho de construir un parque de viviendas, ¿no? el bill to Rent, eh, el Plan Ávalos ¿no? de las 20.000 viviendas. Bueno, nosotros consideramos que efectivamente actualmente el, el parque de viviendas es insuficiente, no responde a las necesidades de la población. pero no no creemos que la solución venga por construir y construir más viviendas. Aparte de ser insostenible, es que en España tenemos muchísimas viviendas vacías. El último dato es de 2011 y ya ahí decía el INE que había más de 3,5 millones. Entonces, antes de ponernos a construir, tenemos que mirar qué viviendas vacías hay. Y segundo, los pisos de la Sareb, esos pisos que, de los que se ha aprovechado por la crisis, deben volver a... A patrimonio de las administraciones públicas para la India Social, al igual que el rescate de Bankia, que devuelva el dinero que le prestamos en activos eh, inmobiliarios. Uh -huh. Bueno, ya que has mencionado a Ábalos, Javi, el gobierno ha anunciado una nueva ley de vivienda. ¿Qué esperáis de ella? Bueno, pues en España no existe desde. Además, ha existido una ley de vivienda. Tenemos ley de educación, tenemos ley de sanidad, tenemos ley de patrimonio, ley medioambiental, ley del suelo... Tenemos leyes de muchas cosas, pero no tenemos ley de vivienda. Eh, y eso que tenemos un artículo 47 de la Constitución que dice que se garantizará para todos, que se perseguirá la especulación, que el urbanismo revertirá en la colectividad... Eso dice la Constitución. ¿eh? Eh, ¿Merece la pena recordarlo? Bueno, pues llevamos más de 40 años sin ley de vivienda. Ahora, con este gobierno aparece la propuesta de una ley que se tramitará, suponemos que durante el año que viene, sede parlamentaria, tendrá su más, su menos, tal... Es un reto importante y es una oportunidad histórica, la verdad. Eh, veremos a ver hacia dónde se orienta esa vivienda, porque hay dos problemas. Por un lado, eh, que la competencia en vivienda eh, en España no la tiene el gobierno central, sino que sobre todo la tienen las comunidades autónomas, la propia constitución digamos que delega en las comunidades autónomas la regulación básica sobre vivienda. Hay autonomías que tienen ley de vivienda, como Cataluña, Andalucía, Extremadura, Valencia. Hay comunidades que no tienen ley de vivienda y además sus dirigentes dicen que no va a tener ley de vivienda nunca. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que no tiene ley de vivienda. Y además se jactan, eh, la, la, la Comunidad de Madrid, eh, la señora Ayuso se jacta de negar la posibilidad de que haya una ley de vivienda porque no quieren eh, estrangular al mercado. Bueno, pues esta ley va a tener que lidiar con las competencias autonómicas en primer lugar. O sea, hacer, un, hacer una ley de mínimos que establezca un suelo de derecho a la vivienda eh, indisponible, que no se pueda rebajar en ningún territorio. A partir de ahí, si ¿sí se puede mejorar, perfecto. Pero un segundo problema, aparte del tema competencial, que siempre es muy discutido en España, eh, está el tema de... O sea, ¿hacia dónde se orienta el derecho a la vivienda? ¿Se orienta para que sea... Eh, el motor de la economía, la construcción, el ladrillo, que sea el motor económico y entonces hacemos una ley que favorezca a las constructoras, que favorezca a los inversores, que favorezca a los fondos o hacemos una ley que favorezca el derecho a la vivienda y ese sea la orientación. Y luego ya, si hay sector de la construcción y hay empleo de la construcción, bienvenido, pero eh, que el objetivo prioritario no sea tener un eh, sector económico bollante y que dé rendimientos a final de año, sino que tengamos un sector de vivienda que pueda alojar a la población. Ese es, el, ese es un poco la, el dilema y yo apoyaría lo que ha dicho Paloma hace un momento de eh, unas cuestiones mínimas ¿no? de derecho a la vivienda, de penalización de las viviendas vacías, de movilización de las viviendas vacías. Ahí están yo creo que los grandes retos en esta oportunidad que hay para que por primera vez se apruebe una ley de vivienda. Veremos a ver qué ocurre y por dónde van los tiros. Yo creo que como eh, sociedad civil, la ciudadanía, tenemos ahí un papel eh, muy importante. O sea, el próximo año yo creo que va a ser decisivo y puede marcar décadas eh, en, en qué sentido, hacia dónde apunte la ley que se vaya a aprobar. O sea, que tenemos... Eh, vamos a tener que organizarnos mejor y, y dar lo mejor de nosotros este año eh, una vez que se ponga a discutir la ley. ¿Y bueno qué solución veis vosotros para acabar con los desahucios y con la problemática de escasez de vivienda social? Así, para cerrar. venga vale. Dale, paloma. <risa> eh, <risa> bueno, pues eh, en primer lugar sería llevar a cabo ¿no? la ley de vivienda que proponemos nosotros, porque si la proponemos es porque creemos que es una forma de atajar el, el problema de vivienda. Luego también un tema muy importante que no hemos comentado sería también regular los precios del alquiler conforme a, a los salarios reales de la población, ¿no? para, para evitar estas burbujas especulativas. Y, y bueno, también tenemos que blindar las, las viviendas públicas para evitar que fondos buitre, compren esas viviendas, como ha ocurrido ya con Blackstone y, y con Goldman Sachs, que han comprado 5.000 viviendas, que son viviendas protegidas, y las han comprado para cambiar, para subir las rentas y acabar echando a esas personas. Entonces, bueno, eso sería alguna de las cosas. <risa> sí, sí, esa... Yo creo que está señalando ahí algunos de los retos, ¿no? Eh, también, digamos que, eh, ajustarnos a, a, a, a los organismos de Naciones Unidas que están desde hace años eh, reclamando que la vivienda sea considerada un derecho humano. Eh, entonces tiene que haber una ley, una legislación que proteja ese derecho humano y que no se pueda echar a la gente pues como se está sucediendo. ¿no? Y Llevamos ya muchos años de campaña stop desahucios y, y no se consigue poner fin a los desahucios y no hay manera. ¿no? Ahí hay yo creo que retos muy importantes también porque los intereses económicos que hay detrás de la vivienda como negocio son muy grandes. Bueno, ya estamos acabando el programa, así que ya sabéis qué es lo de que toca, nuestra Agenda rojinegra y Negra del mes. La plantilla del Hospital HM Delfos de Barcelona convoca una huelga de dos semanas a partir de hoy. El motivo es denunciar las precarias condiciones laborales y el incumplimiento por parte de la empresa de acuerdos nomados a principios de año. El 16 y 17 de diciembre se va a celebrar las Jornadas sobre Memoria Histórica en Valencia, en el Salón de Grados del Departamento de Filosofía de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. También mañana miércoles 16 a las 12 horas se ha convocado una concentración en la puerta del Congreso de los Diputados reivindicando que en un lugar digno del solar de la cárcel de Carabanchel se edifique un espacio pedagógico y memorial sobre la historia de la prisión y su simbolismo en la dictadura franquista. Este viernes 18, Día Internacional de migrante se ha convocado una concentración frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza de la provincia de Madrid, bajo el lema «Ningún ser humano es ilegal», desde las 6 y media de la tarde. El sábado 19, colectivos de pensionistas han convocado una manifestación en Madrid en defensa del Sistema Público de Pensiones, a las 12 horas desde Sol al Congreso. Del 21 al 23 de diciembre se va a celebrar la 22 edición de las Jornadas Libertarias de la CGT de Valencia, bajo el título Apoyo Mutuo, el pilar hacia una nueva sociedad. Estas jornadas se podrán seguir online. Más información en la web de CGT Valencia. Muchas gracias compañeras. Eh, antes de despedirnos, ¿os gustaría añadir algo más? Bueno, eh, nada. a mí me ha gustado mucho el testimonio de la compañera de Secretaría de Acción Social que ha hablado de su experiencia parando desahucios y pues nada, pues animar a todo el mundo, a todos los espectadores a que se acerquen a las asambleas de la PA o de los colectivos de estos desahucios a echar una mano y apoyar a sus vecinos que están siendo desahuciados eh, y que vivan la experiencia de parar un desahucio. ...porque bueno pues eh, es una experiencia muy positiva en la vida de cualquier persona... ...yo la recomiendo especialmente como, como momento de, de solidaridad, de lucha... ...así que pues nada, que todo el mundo eh, se acerque a echar una mano para parar los desahucios. Bueno, y que no sea como lo que ha pasado en Barcelona... ...que eso también es para dar de comer aparte. Bueno, eh, antes de... Eh, bueno, muchísimas gracias a las invitadas que estáis aquí... ...y también a vosotras que nos veis siempre desde casa... Eh, recordad que el próximo martes tenemos un nuevo programa de Rojo y Negro Lucha y que nosotras nos volveremos a ver el martes 12 de enero. Salud y hasta la próxima.